qué tanto tienes que cuidarte de las manos, querido estilócrata? El cuidado de las manos es fundamental. Considera que tus manos siempre van a ser foco de atención. Por eso es que se les debe dar un mantenimiento correcto y habitual. Existe una gran polémica respecto al cuidado de las manos en los hombres. Mientras algunos lo tachan de exagerados, otros insisten en que es necesario para verse y sentirse bien. Incluso algunos optan por la manicura. Todo esto también, por supuesto, para dar una buena impresión al sexo opuesto porque, a diferencia de muchas opiniones, las manos juegan un papel muy importante. Enseguida te mostraremos algunos tips de cómo cuidar tus manos. Mira, las manos siempre limpias. Las manos son nuestros instrumentos de trabajo. Por esto, es normal que a muchas bacterias y gérmenes se adhieran a ellas y para evitar infecciones y descuido de las manos es necesario mantenerlas siempre limpias, enjuagando las agua y jabón constantemente. Se recomienda utilizar jabones hechos especialmente para las manos, ya que es una parte del cuerpo que se reseca mucho y estos productos tienen un pH adecuado para mantener un equilibrio de la piel. También puedes utilizar jabones antibacteriales no enjuagables. Es una opción práctica y te ayudará a tener higiene en las manos en cualquier momento hay que humectarlas como las manos se utilizan tanto es normal que se resequen además de usar un jabón apropiado para las manos se recomienda el uso frecuente de cremas hidratantes y humectantes que en lo posible tengan un filtro solar esto para proteger aún más la piel se darán cuenta en poco tiempo que sus manos estarán más suaves y más hidratadas hay que eliminar los callos sabemos bien que si eres un hombre de gimnasio o cargas materiales Inevitable, será inevitable que aparezcan callos en tus manos. Sin embargo, puedes disminuir estas callosidades mojando tus manos en agua tibia o caliente durante 10 minutos para suavizarlas. Si haces esto, constantemente irán desapareciendo. Si no aguantas mucho el agua caliente o oh, tus callos son muy pronunciados, prueba flotando una piedra pómez en la zona afectada, una vez que esté húmeda. Solo ten cuidado de no hacerlo muy a fondo para no lastimarte. Las uñas siempre bien cortadas está de más decir que las mujeres odian las uñas largas si no sabes cómo cortarte las uñas vea que te las corten porque en 15 o 20 minutos estarás listo si tú te cortas las uñas solo asegúrate de seguir la forma natural de tu uña y deja que el borde de la uña quede lisa no cortes de más pues es muy poco atractivo cuida tu cutícula y no se trata de que la arranques o la lastimes Existen herramientas exclusivas para cortar la cutícula sin lastimarla. Tu cutícula siempre debe estar a la altura de donde empieza la uña. Y finalmente veamos qué es la manicura. Es el tratamiento estético que se le proporciona a las uñas y manos y es un proceso meticuloso que debe realizarse con frecuencia y con mucho cuidado. Durante la manicura se realizarán procesos como exfoliación, cutícula, uñas, lima y piedra pómez